Hola amigos, las pestañas verticales de Microsoft Edge ya tienen atajo de teclado. Este nuevo atajo, control más SHIFT más coma, puedes ver qué teclas son en el teclado que adjunto en el vídeo. Quizás cuando veas este vídeo ya esté disponible para todas las versiones, en el momento que subo el vídeo solo está disponible para la versión en pruebas, también llamada Edge Canary. Suscríbete para más novedades, o al menos déjame un like. Gracias.